Este, buenas tardes profesor, estamos con el profesor Luis, cuéntenos nombres completos y apellidos. Luis H. Rivas eh, Carvajal, Luis H. Rivas Carvajal, Sería el el Carvajal, profe? docente art artística. Profe, cuéntenos, ¿qué fue lo que usted lo motivó y cuál fue la proyección que le dio la Feria de la Ciencia y la Creatividad con los alumnos de sexto y séptimo, la jornada de la tarde de Pablo Sexto? Bueno, el tema que estamos tratando son estructuras, todo lo que son estructuras tanto internas como externas, entonces la idea era eh, que ellos trataran de hacer una estructura que a la vez fuese, fuese eh, el ejercicio completo entonces la torre Eiffel tiene esas dos características ya que es una estructura pero a la vez hacia afuera se ve totalmente la, la estructura, pero también esa estructura hace parte de una edificación completa, o sea, es un producto terminado. Entonces, eh, empezamos por ese ejercicio y todos los y todos los, los muchachos entonces empezaron a investigar primero que todo sobre la torre Eiffel que cuándo fue creada, cuando fue, eh, cómo se concibió la idea ¿sí? entonces luego que hicieron la investigación sobre la torre de Eiffel los, eh, los puse a dibujarla vale, una cuando, ya, cuando ellos la dibujaron ya empezaron a, a comprender en sí lo que es la Torre Eiffel, empezaron a comprender por qué era la estructura de esa manera, por qué estaba soportada, porque eh, tenía tanto, digamos, tanta trama, que era prácticamente la que hacía que eso soportara el peso de la Torre Eiffel, porque en realidad es gigantesca y, y, y ella misma se soporta sobre su propia estructura. Vemos aquí claramente cómo, eh, pese a que la Siguiente parte trama, central, ¿no? la parte central, Sí, muy buen trabajo, o sea, concibió la idea tal como es Entonces, la parte central Que, que es la que soporta todo el peso está, Debería ser acá, si, to, si tomáramos una plomada Pero vemos que, que, que las, las patas de la torre son abiertas Sin embargo, se sostiene perfectamente Por el equilibrio que logra, que logra eh, la estructura en sí, sí. Pues Las veces aquí separadas pero ya. Profe, le cuento que yo estudié estructura de ingeniería mecánica Y ahí vi... Diseño de estructuras y esto es todo un trabajo de ingeniería Ajá, es un trabajo... Está, aunque está en educación es un, artística, sí, pero tiene trabajo. las bases de resistencia de materiales Exacto, ellos es como para que ellos comprendan cómo se debe hacer una, una, una estructura Pero desde lo pequeño ya para que luego lo piensen en lógica en... Profesor, pues, en pocas palabras estamos, estamos hablando de la aprender haciendo, ¿no? Ajá, aprender haciendo es lo que soporta prácticamente artística ¿sí? Todo lo que, De la forma en que yo lo trabajo siempre les pongo Hagamos esto, hagamos, hagamos Y aprenden mientras, mientras hacen, aprenden ¿sí? Ahí desarrollan motricidad fina, motricidad gruesa Ajá. Y diseño de situaciones complejas Aquí estamos hablando de resistencia de, sí. de materiales Ahora estamos por ejemplo haciendo otra estructura Que fuera de que esa estructura tiene movimiento Que es la bicicleta, es una estructura y, y, y a la vez es el movimiento por ahí tengo ya algunas que han entregado pero no, la demo, no las vamos a poner en esta ocasión sin embargo ellos todos todos los de no vamos a a hacer la estructura eh, el movimiento y con lo esto de, de grupos ayotin ahora con los de sexto estamos trabajando lo que es las máscaras por eh, eh, pues vamos a mirar algunas de las máscaras es de estas son las máscaras que ellos están sí, haciendo sí, sí. Son, son máscaras que ellos eh, el diseño parte de los ojos primero hacen en la que no le dé tanta contra ¿sí? lo que primero hacen es la medida de los ojos que eh, de acuerdo a artísticas yo les enseñé que entre ojo y ojo hay un ojo entonces ellos ya saben que para que no se les ¿tienen que lado? para que no se ve bien acá por la contraluz sí. Mm. ah se me pidió batería dale. entonces sabes que hay una aquí venga póngala. antes de que se me descargue profe entonces hagamos un cierre con las máscaras ah bueno entonces eh, para los muchachos eh, un, un, Lo más importante es que comprendan que, que eso que yo les decía Teóricamente que entre Ojo y ojo hay un ojo Ya lo lograron hacer al medir eh, Porque estamos trabajando con ellos el retrato Entonces empezaron a ver que Que al colocarse esta máscara les da exactamente donde tienen los ojos, porque tomamos la medida de que entre cada ojo y ojo, hay un ojo, la distancia de un ojo, ¿sí? Le está se le están enseñando, como se enseña en Parque Explora, que la medida uh -huh. entre los ojos es otro ojo. Exacto. Entonces eso Científicamente es lo que ellos, comprobado, ellos, ¿cierto? Es lo que, sí, eso en el dibujo se trabaja mucho. Entonces, como trabajamos las medidas del, del rostro, porque estábamos en el tema de retrato, eh, ya después les puse como cómo hacer una máscara que tenga las medidas de cada persona. ¿sí? Excelente, profe. Muchas gracias por la entrevista que nos ha concedido, Héctor bueno. Hernán López López, bueno. el camarógrafo y entrevistado. Bueno. ¿Cómo se sintió en la entrevista, profe? Bien, bien, bien, sí.